Bienvenidos a un nuevo video. aquí vamos a estar resolviendo esta integral que parece ser una cosa súper hiper mega recontra sencilla pero bueno, tiene su tiene su coseta, vale, tiene su coseta, te invito a que pauses el video, que lo analices, que lo cheques por ti mismo, por ti misma y ahorita lo vamos a resolver juntos, ¿listo? empecemos Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas Tú tienes básicamente el coseno de la raíz cuadrada de x de aquí, bueno pero... Si nosotros tuviéramos simplemente coseno, coseno de algo, la integral del coseno, básicamente ya uno lo puede sacar. ¿Sí o no? Porque el seno es la que tú derivaste y te dio el coseno. Entonces la integral del coseno es el seno. Pero, ¿qué sucede? Aquí tenemos raíz de x. Bueno, vamos a hacer ese cambio de variable. Vamos a poner u. Aquí como que u es la raíz cuadrada de x, ¿te parece? ¿Sabes qué? Vamos a colocar otra letra. Vamos a poner, de hecho, hasta una letra griega. Vamos a poner aquí... Para, para familiarizarte con otras cosas. Alfa es igual a la raíz cuadrada de X. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la necesidad de U? Ya sabes para qué también, porque te lo estoy diciendo. Si alfa es raíz cuadrada de X, pues derivada de alfa sería 1 sobre 2 veces raíz de X de X. Eh, pero tú sabes que raíz de X es alfa. Entonces de alfa, la derivada de alfa es 1 sobre 2 veces alfa. De X, ¿qué significa eso? Que de allí de X es igual a dos veces alfa de alfa, ¿sí o no? O sea, para nuestro cambio de variable, mira la importancia de detectar realmente qué cosa es lo que tú vas a sustituir. Entonces, esta integral quedaría la integral de quién? Del coseno de alfa, sí, perfecto, coseno de alfa, suena, suena más play coseno de alfa, ¿sí o no?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 y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. <risa> Hay un primer inconveniente porque, bueno, tocó un término polinómico con un término trigonométrico y esto al ser un producto suena a qué? A integración por partes. OK, entonces vamos a reorganizar esto porque según el orden recomendado para la integración por partes, que ya lo hemos trabajado previamente en los videos conceptuales, mira cómo yo voy a reorganizar esta integral que tú ves acá. ¿Cómo la voy a reorganizar? Voy a colocar entonces dos veces la integral de ¿quién? La integral de alfa por el coseno de alfa de alfa. Entonces ahí tenemos u sería alfa y de u es el coseno de alfa de alfa. Automático, rápido, sencillo y práctico. Entonces recuerda que el 2 lo estoy sacando. Tú puedes dejar el 2 dentro, no pasa nada. Tú puedes de allí sacar el, dejar el 2 en la parte interna sin ningún problema y a u lo llamas 2 alfa. No pasa nada, porque al final cuando lo vas a derivar, pues simplemente va a quedar el 2 como una constante. Es más, ¿sabes que Vamos a hacerlo así. Te invito a que pauses el video y lo hagas sacando el 2 para que veas que en el fondo es lo mismo. Entonces esta es la integral que vamos a resolver en este momento con integración por partes. Y como la integración por partes es un día vi una vaca sin cola, aquí tienes u y aquí tienes dv, por eso no había utilizado el cambio de variable como u, porque si le pongo u, aquí vuelve a aparecer u y qué fastidio, por eso le puse alfa, para hacer otra cosa distinta. Entonces, si u es igual a dos veces alfa, du es igual a dos veces de eh, dos veces de alfa, quise decir. Al final, la derivada de 2 alfa es 2 y sería 2 de alfa. Y B, en ese caso, de B, para nosotros es el coseno de alfa de alfa, quiere decir que B es la integral, quiere decir que eso sería el seno, porque el seno es el que tú derivas y te da el coseno. Entonces, si eso es así, eh, para nosotros ya podemos hacer nuestra bella y espectacular integración por partes, ¿sí o no? Entonces, en este caso, ya tenemos quién es U, ya tenemos quién es B, quién es de U y quién es de B, y simplemente vamos sustituyendo. Sería U por B u es dos veces alfa por b que es el seno, 2 alfa por el seno de alfa, ¿ok? Y a eso le vamos a restar la integral de quién. Recuerda que es un día b, la integral de u de b es una vaca sin cola vestida de uniforme, b de u. b es el seno, ¿ok? y du es dos veces de alfa. Entonces en el fondo podemos sacar ese 2 de allí. Esto de integración por partes, la verdad es conceptos, lo voy a sacar. Revisa porfis el video conceptual de, de esta parte. Y de acá, observa que lo que nos estaría quedando a nosotros, que va a ser muy fácil y muy sencillo, vamos a sacar de hecho este 2 de la integral, vamos a ponerlo aquí afuera y mira que nos quedaría menos dos veces la integral del seno de alfa de alfa. ¿Y quién es la integral del seno? Menos coseno, porque el coseno si lo derivas da menos seno. Pero la integral del seno es menos coseno, menos coseno en singular. Con ese menos de allí afuera, mira que esto sería 2 alfa por el seno de alfa, ¿ok? Más dos veces el coseno de alfa más c. Entonces, atención acá porque eh, activo, ¿no? Menos coseno con ese menos da más. Y devolvemos nuestro cambio de variable. Al retornar nuestro cambio de variable, ¿ok? Mira que nuestra variable alfa es raíz de x, ¿te acuerdas? Alfa es raíz de x, entonces nos quedaría a nosotros así. Vamos a ir moviendo acá espacios, por así decirlo, para que quede lo más bonito posible nuestro ejercicio, ¿ok? Vamos a mover aquí estos espacios y donde estaba la alfa vamos a colocar eh, la expresión original. Sería dos veces raíz de x por el seno de raíz de x, recuerda que en ese caso raíz de x es el argumento, más dos veces el coseno de raíz de x, más c. Y en esa ocasión ya tendríamos la solución de nuestra integral, que vamos a buscarla, que es esta expresión que está aquí en el arranque, que la integral del coseno de la raíz cuadrada de x de x, ¿sería igual a quién? A esta expresión que está aquí. Mira que de hecho si sacas factor común el 2, ¿te acuerdas lo que hemos dicho aquí arribita? Si sacas factor común el 2, si sacas el 2 de la integral aquí arriba, el 2 es básicamente el que está quedando aquí abajito. Observalo por favor acá, vamos a bajar un poquito. Que si deseas, ojo, si deseas, sí, si, solo si usted lo desea de esa manera, este 2, tío, podrías colocar acá, quitándolo de aquí, y te quedaría así donde todo esto está multiplicando el 2 factor común. Entonces si hacías la integración por partes sin el 2, quedaría así. Ya tú escoges cómo lo planteas, cómo lo expresas. Lo importante es que llegamos a nuestro resultado. Entonces ahí tenemos que si derivas esto, te tiene que dar el coseno de la raíz cuadrada. Te lo dejo para que saques la cuenta. Eh, hacemos un recuento rapidito. Primero hicimos un cambio de variable donde llamamos a alfa la raíz cuadrada de X. ¿Ok? Hicimos el cambio de variable activos cuando la derivada mantenga una expresión y, y toca utilizarla y plantearla acá. Ahí tocó entonces integración por partes. U fue 2 alfa, de U el coseno de alfa de alfa, de B, quise decir, de B, coseno de alfa de alfa. Buscamos quién es U, quién es B, integración por partes, devolvimos el cambio de variable y chao. Espero que te haya gustado. haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente ejercicio.